¿Qué pasa chavales? Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal. Y hoy vamos a liarla, chicos. Sí, sí, vamos a liarla, chicos, porque Ruby me ha robado un objeto mío. Y no me quiere decir que es. No le he hecho falta, pero como que me raya un poco. Chicos, obviamente no quiero echarle la culpa, pero literalmente no encuentro mi móvil. No creo que haya sido él, se me habrá perdido y ya está. Intentaré buscarlo hoy con vosotros y punto. Pero por ejemplo, vale, vale, vale, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Bueno, antes de nada vamos a ver el nuevo integrante de la casa que vais a flipar. Todavía no tiene nombre, no sé si copito de nieve, pero yo creo que se puede un más guapo. Entonces, vamos a. A ver, se llama al final copito de nieve, pero vamos a enseñaroslo porque está guapísimo. Así que chicos, aquí tenéis el conejito. Aquí lo tenéis, chicos, es una locurita, o sea, me encanta. Es mi mejor amigo actualmente. Y vamos a intentar sacarlo. Los Scamush a mí, sinceramente, me quiere un montonazo. Se hace una boluki y vamos a tenerlo aquí con nosotros Un momentito Es literalmente el mejor del mundo Y tenemos al conejito Vamos a ponerlo por aquí Y mirar chicos, lo mono que es Porque tiene como aquí como manchitas Pero es full, full, flu Fluor Fully, fully, fully Full blanco, chicos. Es full blanquito, es muy mono. Es como orejas caíditas, leadillo... No sé, vosotros decidme en los comentarios cómo preferís un conejo, con las orejas así o así. No le quedaría mal, pero así le da como el toque de mono y es más bueno, es más bueno. Chicos, este conejo para la gente que diga, ¿por qué no habla? No habla chicos, los conejos no hablan. ¿En qué momento un animal habla? Sí, el gato habla, pero no, no, no habla, no habla. Chicos, los gatos no hablan y los conejos tampoco. El gato, mi sifón, un poco, pero ese no es el tema. Que veáis lo bonito que es. Mira, se escapa. Porque cuando tiene un poco de libertad, pues como que ya no le gusta que le cojan. Es normal, los conejos son así, no le gusta que les cojan. Pero para sacarlos un poquito de la jaula y para acariciarlos un poquito, que a él le encanta que le acaricien. Y tiene unos dientacos, a ver si podéis verlo. Os digo, cuando se pone así, me parece el chico más mono. De la historia, porque creo que es chico No lo he visto muy bien, pero creo que es chico, le vi un huevillo <ríe> Por ahí de chill No sé si es chico o chica, pero en principio Pues es un máquina, así que Vamos a pillarlo por aquí A llevarlo a su casita de nuevo Cabrón, no te cagues, perro Perrillo Bueno, vamos a cogerlo bien Y lo tenemos dentro Chicos, que sería un vídeo mío si no enseño al Gatito Nishi Así que vamos para abajo Porque estará por ahí en los barrios Está la lavadora puesta, chicos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 la máquina de gancho, que recuerdo, de verdad, chicos, la conseguimos arreglar, pero les más, perdono por fin. Ya ha sido una serie bastante tocha en el canal, ya sabéis que me encanta eh, colaborar con vosotros, y hacer series y eso. Como sabéis, chicos, los petauros desaparecieron, me da mucha pena, pero es lo que hay, o sea, se escaparon y um, la verdad es que seguimos acordándonos de ellos y, to y todos los momentos vividos con ellos. Pero, al fin y al cabo es el ciclo de la vida. Y quieras que no, pues se pueden escapar unos animales Se pueden escapar, ahora mismo estarán a lo mejor por todos lados O sea, es que no sabemos ni dónde estarán Pero yo sigo confiando en que sigan vivos y sigan ahí Aunque no estén con nosotros, porque sigan vivos Y que tengan una vida bastante buena Y nada chicos, después de este trágico final Vamos a echar unos penaltis, penaltis, penaltis Pero ¿qué quiero hacer? Tenemos aquí una pelota, bastante física. Por cierto, nada me llega la camiseta de Cristiano Quiero a todo el mundo poniendo cr en el chat Y os ha gustado el partido que ha hecho hoy Hoy justo ha jugado un partido y ha metido gol ¿eh? Ha metido gol, chicos Yo confío en Cristiano, confío en Cristiano Vale, pues chicos, vamos a coger la pelota Y el reto de hoy, que voy a hacer más retos de fútbol, obviamente Que hoy ha venido Salva la Casa y Plex Va a hacer el reto, que lo prometí Y vamos a ver qué tal, pero yo espero ganar Voy a entrenar un poquito aquí, en la portería esta de aquí Vamos a intentar, vale, chancla fuera sí, sí, sí, sí, sí. intentar intentarlo con la zona, como tengo 5 intentos. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía, chavales! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Pierna mala, ojo que es, que es con pierna mala, chicos. Nada, locurita. Para finalizar, vamos a coger por aquí. Vamos a hacer pa Qué locura. Hola vale, chavales, situación actual. El pana salva necesita ir al supermercado y nada. Lo, primer, lo primero es que Rubi no, sigue no, no, durmiendo. No, no. Y yo no, con la banda para atrás. que enorme, ¿eh? <ríe> está está re Está reseco Hay que dejarlo un rato, chicos. Y yo, robando en casa. ¿Qué, pasa, qué locura! Tío. A ver, voy a por lo del super y grabamos. Eh, ¿cuál es qué patín puedo pillar? A ver, este se pilla porque haces así y se enciende y nos vamos. Y nos vamos a luego. <ríe> Y este. O una raya lo dejas <risa> un poquito me lo dejas hasta Ahí Ahí. donde vas estar súper vale. y luego te lo cargas de aquí perfecto chicos nos han dejado el patín vamos a la ya porque es una locura y nada afrontar un poquito más el patín Y nada, chavales, estamos aquí fuera como siempre Bueno, nunca salimos, pero vamos a echar unos penaltis Con todos los chavales de la casa Literalmente aquí en la portería de la casa ya oficial Oficialmente oficial Y nada, ¿Sabe? chicos, hay niños por aquí mirándonos mientras jugamos Pero Ruby quiere volver a ganar Yo sé que... Me lo que que este CP <risa> está como raro, ¿no? <risa> sí, este Hola, Está raro Está raro, ¿no? <risa> <está raro, risa> Lex dice que es el mejor de todos jugando a fútbol ¿Vosotros qué pensáis? Yo soy malísimo, la verdad <risa> Ruby, es tocho y nadie marcó Pero Flex se sacó el Es verdad Vamos a hacerlo mejor Como somos cuatro Hay que tirar dos penaltis cada uno Y el que más meta, gana Vale Vale si nadie mete? Desde dónde hay, hay que tirar Desde aquí, más o menos Está pinchada, bro Todo, todo, todo se pincha Todo, todo lo, lo que, que toca se pincha, no pincha todo. Vale Desde, mira Conseguirá meterla ahí el tito flex Ojito, eh, eh, eh primer eh, golito, eh. eh. La metió, chicos. Lex nunca falla, chicos. Es que o bueno, nunca. Lo único que picaos es el césped, el desnivel que tiene, que es incluso complicated. ¿A quién le toca? Ahora otro. Rubi Te toca, bro. Vale. ¿Lo recuerda, bro? A ti te va bien punterón, yo creo. Yo le jugar. Ahí va Rubiño. <risa> hostia, hostia. <risa> hostia, Rubí. A ver, hostia. A mal. Literalmente nació para esto. Oh, ¡Qué locura! Efe, chicos! Pero bueno chicos, ahora le toca al mejor de... Like a El a Jimmy, Petri, o sea, yo mismo chicos. Yo voy a tirar desde aquí, ¿vale, chavales? Desde aquí. ¿Vale? ¡Uh! ¡Flex! ¡Suku! ¡Se lo me da crack! ¡No me lo creo! ¡No me lo creo! creo que vais a fallar todos! Ahora mismo solo nos pueden empatar a Jaime, a mí bueno, Ojito que Ruby puede empatar, ¿eh? Y pasar. ¡Uy! Palo, palo, es palo, es palo, es palo, es palo, En mi... ¿En mi palo es vida? Sí, sí, en mi, en mi palo es otro tiro, ¿eh? Sí, sí, el otro vídeo hicimos igual tú... En el rápido, no en el penalti de la... De renta, ¿no? Ah, perdió la oportunidad Si mete literalmente, pasa y conmigo a la final finalísima Ah no, porque yo tengo otro. Si meto ahora, gano claro. Del Tironix <risa> Quiero quitárselo, pero 100% eh, eh, eh. Vale, vale, vale ja. Quiero pasar a la final, no voy a repetir, pero quiero pasar a la final Subida, Vale, ¿no? Y tú metes, ganas, así va Así, ¿vale? Ha ah, metido, chicos, si no meto me voy fuera Muy clean, la verdad, Todo lo hemos visto, ¿no? Iba la pelota recta, ¿no? Y al final ha entrado, ¿no? Un partido fácil, ¿no? Ojito, que se pasa Se pasa, macho Dale Díselo Oh. quiero irme ya? Como quiero irme ya, voy a acabar ya, ¿vale? Vale, vamos a ir punto. Te pones nervioso. Y meto, chicos, meto. Pasado. No ha entrado, no ha entrado, ¿eh? Se ha ido fuera. Blitz falla, me he llevado la victoria, chicos. Venga. Oh, igualmente, ya ha ganado. ¿eh? Ya ha ganado. Sí, ha, ha hecho el Rivero. Claro. Bueno. Ya sí, ha ganado, bro. Pero se supone que después, no, si sí no, falla. Ganado, ya, no, bro, en plan, que él ha fallado pero y tú has. El... si marco por la escuadra, ha ganado. Ah. Oh, no, un placer. hace reto con usted, siempre gana, chicas. Vamos a entrar a la edición de Ruby para saber la verdad sobre qué me ha robado, o sea, qué tiene mío. No lo sé, yo os digo, se me ha perdido mi móvil, pero no sé si me lo ha quitado él, entonces vamos a entrar para comprobar si lo tiene él o si no lo tiene él. Vale, vamos a ver si está. Bro, eh, lo siento mucho no. por... ¿Qué ha pasado? A ver, a ver. ¿Qué ha pasado? No me funciona la, la p. ¿Qué? Mira. No va. Y, mira. Es que. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bro, ¿qué pasa de quiebra mira, no va. no va. No va, no va, no va. Bro, lo siento, bro. Comprame una. Pero cuánto vale eso, es una locura, bro. Yo me la compré cuando era pequeño en un parque de Francia, bro, de atracciones. Qué locura, bro No es locura, no, cómprame una Bro, pero que esto tiene que valer una locura, bro Bro, me la sudo lo que no, vale, no va, bro Y sabes perfectamente que yo no la he roto porque fuiste tú el que me la quitó <risa> Qué liada, macho Y, bro, ¿tú sabes algo que me quitaste? Mm. Algo ah, No, no has hecho nada falta en este tiempo pero esto es muy fácil A mí compras la bola o literalmente. Cabrón, tenías tu mi móvil, que es una bola, bro. No es comparable, bro. Tú sabes lo. O sea, mil veces que mis cosas no las Ya, bro, pero es un móvil, bro. Que bro. Párate, bro, párate, párate. una bola? Párate, bro, párate, bola? párate. Bro, párate, bro no. Es muy cara, bro. Es muy cara, bro. Hoy, es muy cara, bro. ¿Hoy? ¿Hoy? Es muy cara, bro. No puedo, bro. ¿No? Bro, estás loco, bro. Bro, qué locura, claro. mi móvil, bro, mi móvil.